Alberto Velandia a esta entrevista que muy amablemente nos ha concedido al portal la otra voz. Eh, gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, muy gentil, gracias a ustedes por permitirme expresar sobre un tema petrolero de la mayor importancia para el país. Bueno, eh, para todas las personas que nos ven a esta hora, eh, don Fabio, Alberto Velandia es un geólogo de 71 años de edad de la Universidad Nacional. Eh, con más de 35 años de experiencia en diferentes trabajos y en diferentes campos relacionados con su formación académica como geólogo eh, en el sector de hidrocarburos, tanto en, en el tema petrolero como en el tema de carbón. Eh, don Fabio, me corrige, usted ha trabajado en diferentes países, eh, Venezuela, Ecuador y por supuesto Colombia, siempre en, en el tema eh, más que todo petrolero, y también para multinacionales como la Exxon, Texaco, Occidental y Argos, que, que, que ya todas se fueron del país. Eh, ¿es, ¿Es eso correcto, no? Sí, yo realmente estuve trabajando pues, en Colombia, en todas las cuencas geológicas donde hay hidrocarburos. Estuve trabajando para una empresa de servicios y también pues, eh, con una empresa de la cual yo era socio, Datalog. Eh, también traje dos años y medio en Venezuela y, y, y estuve un tiempo mínimo trabajando en un proyecto que hizo Ecopetrol y el gobierno ecuatoriano y fui geólogo de ese proyecto. Bueno, usted eh, nos ha denunciado eh, hace, varios, hace varios días que estamos pendientes de esta entrevista sobre sus denuncias eh, eh, y, o, el, o mejor, los resultados de una investigación que un grupo de, de académicos y peritos de la Universidad Nacional de donde es usted egresado, geólogos, muchos de, de ustedes han realizado en los últimos 15 años precisamente sobre la responsabilidad que tiene el Estado colombiano y eh, en relación eh, con los abusos eh, en la explotación, en el pago de impuestos y en el pago de regalías de las grandes multinacionales que estuvieron en Colombia y que ya no están. Eh, ¿Usted qué ha encontrado? En, en, eh, o ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado de esa in, gran investigación que ustedes, eh, los geólogos de la Universidad Nacional, hicieron? Y, y cuéntenos un poco, ¿tuvieron eco? ¿Dónde la presentaron? Eh, ¿Qué pasó con su investigación? ¿Los entes de control to tomaron eh, algún... Eh, a, ¿Alguna acción eh, frente a sus denuncias o qué ha pasado con esta investigación? Sí, realmente es una investigación muy seria en la cual hemos invertido eh, prácticamente 16 años. Eh, se inició el estudio desde el, año, eh, desde el año 2007 y se presentó una acción popular en lo que se conoce como Cusiana y Cupiagua. Este es el campo de petróleo más grande que se ha descubierto en Colombia en toda su historia, de la mejor calidad, donde se han extraído más de 2 mil millones de barriles de petróleo, donde en la actualidad pues ya el petróleo se acabó, ya fue explotado y está produciendo casi el 50% del gas que se consume en Colombia. Digamos, en términos generales, produce unos 500 millones de, eh, de, de pies cúbicos de gas que surten al Estado colombiano. Sí, vamos, Eso. vamos, vamos. Si le parece, vamos a ponerle eh, un, un orden a, a, a la entrevista para que para que la gente pueda entender el porqué de esta entrevista. ¿Cuáles son las causas que, que, que las principales causas y por qué ustedes deciden hacer esta investigación? Puntualmente. Esta investigación, pues, realmente la inicié yo y digamos uno de los motivos, porque el tiempo es muy corto para explicarlo, es que BP fue el operador de este contrato de asociación. Entonces, los socios extranjeros eran la BP Exploration, empresa inglesa, Total, empresa francesa, y Triton, una empresa canadiense, con, y el Estado colombiano. Entonces, esa modalidad de contrato permitía que si se encontraba petróleo, entonces el Estado colombiano entraba a formar parte del negocio y de lo que se recuperase, de hidrocarburos líquidos o gaseosos, de lo neto, el 40% era para el Estado, el 40% era para las petroleras y el 20% eran regalías. De ese 20%, pues el Fondo Nacional de Regalías, que era el Estado, manejaba casi el 50%, una parte para el departamento y municipio productor y una parte para los puertos. Así, ¿En qué año comienza esa investigación? Esa, esa investigación se, ha, se hizo entre el año 1999 y el 2007. ¿Sí? Entonces, ¿por qué inicié yo esa investigación? Pues porque pues, yo tengo alguna experiencia que me parece significativa, sin que me considere non plus ultra en el tema petrolero, y empezó por lo siguiente, como BP era el operador del proyecto, entonces BP en el proyecto metió un poco de personas a trabajar, que los trajeron ellos de Escocia, de Aberdeen y de Estados Unidos, gente joven, gente de por ahí de 30 años, y los puso a trabajar en el proyecto. Por eso el proyecto, la VIP le cobraba al proyecto 300 dólares por hora por cada trabajador y le facturaba 10 horas diarias, o sea, le facturaba 3 mil dólares diarios, 90 mil dólares mensuales por cada persona de esos a salarios de hoy en día, sin indexar ni nada de eso, salarios de más de 500 millones de pesos mensuales, que eso quién se los gana. Sí, esos, y, y, y ¿quién, paga, ¿Quién le pagaba a la VIP esos salarios? Pues el Estado colombiano tenía que pagar el 50% porque era el socio del 50%. ¿El Ministerio, pues, eh, ¿el ministerio de Minas? O el no, el ecopetrol, ecopetrol. Entonces, para mí, eso es un desabrupto, eso es, eso, es, eso es un desequilibrio para el Estado, y entonces eso me generó a mí suspicacia de, oiga, tratemos de investigar cómo es que se ha manejado este tema petrolero del campo más grande de Colombia, y ahí es donde se ha hecho una investigación durante 16 años, sí, obviamente sí. con un equipo jurídico y con un equipo contable y financiero, y pues los resultados son demasiado desfavorables para el Estado colombiano. Sí. Usted, usted habla de que fue entre el 1998 y el 2007, es decir, el, el gobierno de Andrés Pastrana y los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Eh, que, que, sobre su investigación, que, que, cómo se pronunciaron eh, los gobiernos de Pastrana y Uribe. Eh, a, a, ¿A dónde llevó usted esta investigación? Esto se presentó una acción popular, ¿no?, que fue, fue presentada, pero obviamente empezaron todas las dificultades porque... Porque una, una de las pruebas que se presentó es que las multinacionales como la BP que cotizan en bolsas de valores, ellos publican sus estados financieros en su página web, que son estados financieros auditados y dictaminados. Entonces, de ahí salió, ellos publican la producción en cada uno de los países donde ellos tienen participación. Y obviamente esta producción que, que aparece de, de esas empresas en Colombia es mucho mayor que la que dice el Ministerio de Minas en las actas de liquidación. El Ministerio de Minas es la autoridad autorizada para decir cuál fue la producción de Colombia. Entonces, esa producción de Colombia del Ministerio de Minas, que fue donde pagaron las regalías, es mucho menor que la de las páginas web, que son estados financieros de las multinacionales. ¿Qué dijeron las multinacionales? Esa información no es de nosotros, es de terceros. Le solicitamos a la justicia que nos ayudara a hacer una prueba en Londres. Y, y hay funcionarios colombianos de mucho mérito. La Consum de Londres, en el momento citó al CEO legal de la BP en Londres y le hizo las preguntas que habíamos hecho nosotros en los formularios y que fueron autorizadas por la justicia, tanto en inglés como en francés, para las dos multinacionales. Y el CEO legal de BP certificó que sí era la información de ellos, que de Colombia mandaban a la casa matriz de Londres los estados financieros y que allá los integraban a sus estados financieros universales quedó probado eso sin embargo quiero contar acá una, una, una situación que sucedió como ya hubo un fallo en primera instancia de, de un juez primero administrativo, el juez considera que sí hay mayores cantidades, pero que él cree o que él supone que las empresas petroleras se equivocaron y entonces no o sea, le da la fortaleza no actuaron de mala fe no, dice que se equivocaron y pues obviamente que uno entiende y las personas que tienen conocimientos eh, contables financieros pues, pueden certificar que una empresa en sus estados financieros no puede decir mentiras porque está engañando entonces a sus socios en el mundo, está engañando a los países. Digamos, esa Pero, es una parte interesante del tema. Claro, lo que usted quiere, lo que usted está tratando de decir es que ese juez, eh, eh, ese, ese juez colombiano, dice que en su sentencia que... Que no incurrieron en ningún delito, sino que fue un error. Sí, que se equivocaron, seguramente de buena fe o de mal, ¿no? se equivocaron Entonces no hubo, no, hubo, no hubo ninguna sanción. Entonces no hubo ninguna sanción. Esa es una prueba, ¿sí? Digamos, ¿Ese juez de dónde es? De allá de, de Yopal, es el juez primero, el primero administrativo, ¿sí? Pero obviamente que como el pleito está en el tribunal, pues el tribunal tiene que fallar y estamos esperando pues que el tribunal seguramente corrija esa situación. ¿Desde qué año se encuentra el pleito, la denuncia, la acción popular en de, el tribunal? Desde ¿De el, el tribunal de dónde? Desde de Yopal, Tribunal de Yopal, Administrativo sí. del Casanare. El Casanare, sí. La acción popular fue presentada en el año 2008, en el año 2000, 2008, ¿sí? O sea, lleva lleva 15 años, ¿sí? Bueno, de fallar a su favor eh, y, a, y, a, y a favor de la acción de, de, de esta acción ciudadana, de varias personas, eh, colegas suyos y académicos, eh, geólogos, expertos en el tema, eh, a, a, a su favor, ¿ustedes qué esperan un, que sería un fallo a su favor? Pues, pues lo que se espera es que haya justicia, que fue lo que, se, lo que se demostró. Entonces, pues ahí es donde quiero de pronto mostrar algo significativo por el tiempo. Entonces, eh, ¿cómo se conoce el tema? O sea, ¿cómo se conoce la verdad? Entonces, para conocer la verdad, se, se, le, se le solicitó a la justicia que se hiciera un peritaje contable y financiero y nombraron a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional eh, sugirió que un profesor de la universidad dirigiera esa investigación y ese profesor hizo un peritaje con otros cuatro o cinco contadores y duraron 18 meses haciendo esa investigación y pues obviamente salió un porcentaje muy significativo. Voy a mostrar una, una tabla una tabla para que usted la mire y me dirá si... Sí. No, si quiere simplemente vaya la leyendo lo que usted considere que es más relevante. Sí, bueno, entonces la eh, los peritos de la Universidad Nacional le solicitaron la información a las multinacionales de su contabilidad. Permítanos su contabilidad, pues de, de acuerdo a los, a los cuestionarios, para nosotros saber qué cantidad de petróleo fue, fue las regalías, qué cantidad de petróleo ustedes manejaron en su contabilidad de esos campos. Estamos y, hablando de que el peritaje se le hizo a Ecopetrol. Es, es, la, no, o a las o sea, multinacionales a, a las multinacionales de Ecopetrol porque las empresas que están demandadas son la BP, son Total, son Triton y por parte del Estado colombiano es Ecopetrol el Ministerio de Minas y la ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, entonces como se le solicitó a la BP que, conte, que entregara la información voy a leer textualmente y muy resumido pues lo que dice el, el, el, el apoderado de BP Dice, okay. según, esto es textual, ¿no?, del, del peritaje. Dice, según informe escrito del 3 de abril del 2014 del señor apoderado general de Equión o de x el libro de inventarios y balances se inició hasta el año 2007. O sea, que no, prácticamente las empresas no llevaban contabilidad y eso fue, eso lo demostraron, no entregaron, de inventario, no llevaban libros de inventario, no llevaban libros de auxiliares, no llevaban la una VIP contabilidad. la BIPI comienza a hacer su contabilidad y sus registros en el 2007, ¿cuántos años después de haber llegado a Colombia? No, pues, pues no llevaba contabilidad, simple ya nadie. ¿Pero cuándo llegó la BIPI a Colombia? El, el proyecto... Aproximadamente... Ellos descubrieron el campo unos antes del, de la investigación, como unos cuatro años antes. O sea, si la investigación se hizo en el año 1999, por ahí en 1995 o 96 fue cuando descubrieron el campo. O sea, que duraron, eh, estamos hablando de que duraron cerca de ocho años sin, sin, sin llevar soportes contables. y sin llevar soportes contables ni contabilidad. Entonces dice el juez, dice el, el, el, la justicia colombiana. Dice el perito, perdón. Dice, las inconsistencias anteriores, en mi concepto, reflejan un manejo inadecuado de la técnica contable y, por lo tanto, restan confiabilidad a, lo que, a la posible contabilidad que fue suministrada para la verificación de dichas cuentas. Entonces... Pues esto es un tema de los contadores y de los economistas. Si una empresa no lleva libros, pues, entonces, ¿cómo se, da? se, se puede saber? Entonces, pues, complicado, o sea, si no lleva contabilidad una multinacional y más cuando a esta multinacional el Estado colombiano le dio la oportunidad de que fuera el operador, el que maneja los recursos, el que hace los pozos, el que hace las instalaciones, el que hace todas las obras civiles y no lleva a contabilidad por Dios. Y obviamente que la justicia pues no se pronunció sobre esto. Entonces los peritos muy juiciosos entonces se fueron para Ecopetrol a la parte legal y le plantearon lo mismo. Señores de Ecopetrol, pues entréguenos la información de qué petróleo fue el que usted recibió del operador, qué cantidad de petróleo, de gas. Entonces responde Ecopetrol. Y esta es una respuesta de Ecopetrol. Respecto de las regalías entregadas a Ecopetrol por el operador BPX, que era el operador, el operador según manifestación escrita de la líder del grupo de contabilidad general y normas de Ecopetrol del 23 de mayo del 2014, las regalías fueron registradas como compra de materia prima, sin distinguir el socio o concesionario que entregaba el crudo o gas. Por lo tanto, no se pudo tener evidencia de Ecopetrol como receptora de las regalías, las cuales le fueron entregadas ni las cantidades entregadas ni la valoración de las mismas para efectos de tener una referencia de comparación con la empresa BP. Es decir, los peritos se fueron a Ecopetrol para poder comparar porque el, al, a las multinacionales no llevar contabilidad Dieron, no, pues vamos para Ecopetrol. Y la respuesta de Ecopetrol es una Amigo. cosa desconcertante. ¿Cómo así que, como dicho, Ecopetrol tiene, es un recipiente donde recibe las regalías de la Guajira, recibe las del Valle Medio del Magdalena, recibe las de Arauca, recibe las del Catatumbo, pero no sabe quién mandó ni cuánto mandó ni qué. Y entonces, ¿cómo paga las regalías? O sea, un ocultamiento por parte del Estado hacia una investigación seria. Pues, Muy grave, ¿Cómo? Muy grave. Pues gravísimo, gravísimo, claro. Entonces, entonces ¿qué hicieron? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? Entonces, las empresas multinacionales entregaron las fa facturas, por un medio magnético, facturas de venta de petróleo. Entonces, entonces, la información, o sea, cómo se hizo la investigación es con la información entregada por las multinacionales y por el Estado colombiano, no hay fuentes sino esas. La entregada por el Ministerio de Minas, la entregada por Ecopetrol, la entregada por las multinacionales, por el peritaje técnico, por el peritaje contable. Con esa información es que se hace la investigación y obviamente los resultados son muy desfavorables para el Estado. Hubo ocultamiento de la información, pero probado, probado. Y eso en una partecita es la que le voy yo a mostrar. Sí. sí, pero antes de que me muestre eso, déjeme preguntarle. De ese cruce de información de, de, de las multinacionales con el Ministerio de Minas y Energía y con Ecopetrol, eh, ¿a qué conclusión se llega eh, eh, para, la época, para la época de la investigación? ¿Se puede hablar de un consolidado aproximado eh, o un consolidado exacto de, de cuánto fue la evasión de impuestos, del de no pago de regalías, la producción de petróleo, la venta de petróleo? Sí, sí, claro. Es, de eso es lo que, voy a, lo, lo que voy a mostrar al final y voy a mostrar los cuadros que están presentados en, en, el, en, en, en tanto al tribunal como, como al juzgado. Pero en términos generales podemos hablar de lo siguiente. De acuerdo a esa investigación, a ter, aterrese usted y aterrémonos los colombianos, hubo 40 billones de pesos sobre los cuales las multinacionales y el Estado colombiano no le pagaron los impuestos. 40 billones. Billones, billones, no millones, billones de pesos. 40 billones de pesos. En esos años de la investigación. En esos años de la investigación. Estamos hablando de dos, de dos, reformas, de dos reformas tributarias reformas. actual de dos, gobierno. De dos reformas tributarias. Hubo, hubo esa cantidad de dinero que, que está solamente indexado pero está sin intereses que las empresas no le pagaron los impuestos. ¿Por qué no le pagaron los impuestos? Porque hubo una mayor producción de petróleo y de gas demostrado en, este, en esta investigación de 16 años, hubo una mayor producción que no pagó. Entonces, ¿cuál es el documento de referencia para, para comparar? usted compara las actas de liquidación, que es lo que dice el ministerio, eso fue lo que se pagó, porque fue lo que dijo el ministerio, eso sí se pagó, pero como hubo una mayor producción, esa mayor producción no pagó ni impuestos ni regalías, ¿sí? Esta información está sí. en el expediente. Perdón, me interrumpo y... otra vez, antes de que se me vaya la, la pregunta. De acuerdo a eso que me está diciendo, eh, ustedes ha, eh, que han podido determinar sobre a cuánto ascienden los montos de, de, de esa información de, de, de, de, de esas ventas que no fueron reportadas y eso ¿esos son los mismos 40 billones o son diferentes? No, por eso, sobre esos 40 billones que fue de mayor producción las empresas en su, en su, de acuerdo a su participación y el Estado de acuerdo a su participación pues no le pagaron los impuestos al Estado y de, esa, y de eso hay por lo menos entre seis y 8 billones de pesos que no pagaron de regalías. No millones, billones de pesos que no pagaron regalías. ¿Quiénes se beneficiaban de regalías? Varios. El Fondo Nacional de Regalías, que lo manejaba el gobierno central. Los, el Departamento Productor, el Municipio Productor, los puertos y por donde iban los oleoductos. Esa plata sin intereses. Y eso es lo que al final quiero mostrar las tablitas que están en el expediente, que es la información procesada de acuerdo a la información entregada por el Estado colombiano. Llámese Ministerio de Minas, Ecopetrol, las multinacionales, lo que entregó la BP. O sea, es un ejercicio muy serio y además de mucho tiempo. Le he dedicado, Imagínense, le hemos dedicado 15 años de nuestra vida a una investigación, pero es de la mayor importancia. Estamos, estamos hablando quizás de uno de los de los tres mayores escándalos de corrupción de todos los tiempos en Colombia, pero no por, no, no por instituciones colombianas, sino por las grandes multinacionales. ¿Usted por qué cree que los directores de Copetrol, los presidentes de Ecopetrol, los, eh, los gobiernos de turno, repitamos el de Andrés Pastrana y los dos gobiernos de Álvaro Uribe, permitieron todo esto? Eh, pues, ¿Su experiencia qué le indica? Eh, ¿Que tuvieron que haber recibido grandes contraprestaciones eh, con nombres propios, eh, las cabezas de Copetrol, eh, los ministros de minas? Eh, o, ¿O a cambio de qué todo, todas estas eh, prebendas y, y todas estas omisiones de, de regulación eh, en el sector de hidrocarburos? Pues, pues lo que uno, lo que a lo, lo que eso se demuestra es que hubo un ocultamiento. De, en, en la información las empresas sí recibieron su petróleo recibieron su gas lo vendieron pero le ocultaron al país unas producciones seguramente para pagar menores regalías y para pagar menores impuestos lo que sucede claro, pero, es, pero mi que... pregunta es no eso esto es evidente que así sucedió pero lo, mi pregunta es a cambio de qué Ah, no, eso de, de, deben haber eh, pues cosas, cosas complejas, pues que uno tampoco tiene el alcance a donde... ¿La investigación grandes... que ustedes hicieron lo, pudieron establecer alguna responsabilidad de, eh, con nombre propio de, de, de funcionarios de, de los gobiernos en todo esto? No, no porque la filosofía, digamos, la filosofía de eso, de un, en, en ese tipo de contratos que yo los conozco, pues eh, Ecopetrol nombra a BP como operador y VIP realmente es el que maneja, hace todas las obras, eh, hace el oleoducto, eh, maneja en Coveñas la exportación, maneja todo. Entonces, obviamente que hay, si hay un funcionario del Ministerio de Minas o alguna cosa, de esa. eso es tan cierto que un funcionario de la ANH que, que antes, antes fue presidente de una empresa de VIP que se llamaba VIP Santiago. Cuando lo nombran en la ANH, el tipo invierte una cantidad de dinero para colocar unos sensores o medidores porque dice, según su concepto, que las empresas no están pagando los impuestos, que seguramente están sacando más petróleo. Pero eso es otro tipo de... Esta investigación no, no, no, no está dirigida a suponer ni nada de esas cosas, sino son los datos, lo que dan los datos. Y los datos dan es así. Así, que eso es lo que quiero mostrar. El Ministerio de Minas, voy a poner un ejemplo muy simple. El Ministerio de Minas dice, por ejemplo, la producción del gas de un año son 100 unidades, dicho por el Ministerio, 100 unidades. De acuerdo a la participación, a BP le corresponden 20 unidades. Eso es lo que le corresponde porque esa es su participación, 20 unidades. Pero BP presenta unas facturas de venta faltándole el 30% de las facturas y vende 50 unidades no podía vender sino 20 unidades porque era lo que le correspondía entonces hay 30 unidades que, se robaron. que no pagaron ni impuestos ni regalías y que se, eso, y, eso qué que es se pues robaron. corrupción, corrupción. ¿Qué, quién sabe qué sucedió, qué negocios hicieron hasta allá pues uno no puede llegar ni puede suponer pero sí, eso, eso, que es que ha, eso, eso tuvo que haber sido a cambio, a cambio de, de favores personales con los funcionarios de turno de Ecopetrol, del Ministerio, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y, y quién sabe, si sí, de los mismos presidentes de, de, de la época, ¿no? Sí, uno eh, no sabe. ¿Usted cree que después del 2007, cuando termina la investigación, ha venido pasando lo, eh, o viene pasando lo, lo mismo? O, o, ¿Hay algún indicio de que, de que pueda haber seguido pasando lo mismo en, en los más recientes gobiernos? Pues, pues lo que pasa es que como después ya cambió el modelo de contratación en Colombia, digamos, los campos grandes ya prácticamente se han explotado, que era bajo los que figuraban, bajo la forma de contratos de asociación a partir del año 2004 ya en el gobierno del doctor Uribe ya se implementó el nuevo contrato de concesión que ya incluso la regalía no es del 20% sino dependiendo del petróleo del 7% o por 8% y si son contratos de fracking la regalía ya es del 4.5% y ya la empresa maneja, la empresa que encuentra el petróleo allá ellos mismos manejan y le entregan al Estado como ellos quieren en dólares, en euros o en petróleo o en materia prima, ya es otro manejo. Sí. Podemos... Podemos concluir así, una de las primeras conclusiones antes de ir a, la, a, a sus conclusiones, usted me corrige si estoy equivocado, es que durante un término de 10 años las grandes multinacionales eh, como BP, como Exxon, como la Texas, Texaco, Occidental y Argos eh, vinieron a Colombia, eh, tuvieron una, una parte de la exploración adjudicada por el gobierno colombiano, no la cumplieron, eh, eh, explotaron muchísimo más, eh, saquearon el petróleo colombiano, no pagaron regalías, no pagaron impuestos y después fueron? Sí, eso, eso es lo que sucede y por eso este ejercicio que es muy significativo, sobre todo que tiene mucho trabajo, digamos en mi concepto, no es mi concepto personal, eso le puede ayudar mucho, por ejemplo, al gobierno actual para que conozca cómo es que se ha manejado el, el, el, la, el desarrollo petrolero y esto debe ser también para el carbón y para los minerales porque aquí lo que sucede es que las empresas abusan del estado y el estado es complaciente esta investigación tiene cosas muy significativas ¿sí? pues que no se pueden exponer acá por, por el tiempo por ejemplo por ejemplo la VP por decir algo le cobraba al estado colombiano IVAs que no se habían generado mire hay una, hay una parte de la investigación, por ejemplo, donde, donde, donde la VIP para un año tiene compras y servicios grabados, digamos, por, uh, por 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, compras y servicios grabados. Y después, y como ellos le devuelven el IVA, IVA descontable por compras y servicios grabados, 80 mil millones de pesos. O sea, estaban cobrando más por el IVA que por la compra. Eso es un detrimento para el Estado. Ahí estaban, la DIAN tenía que para, tenía que fijarse, sancionar La Contraloría Delegada para el sector de hidrocarburos. Sí, tenía que mirarlo. Entonces, eso está de bulto porque esta es información que se que, que está muy nítida porque están las declaraciones usted tiene de esos renta. Papeles, usted tiene esos documentos. Claro, y claro, porque es que esto es información de las declaraciones de IVA, las bimensuales, de las declaraciones de renta, de los estados financieros. Es, es, es la información contable. Lo que Le voy a dice. pedir, el favor, aquí para. Adelante, todas las personas que nos están escuchando, que por favor me los haga llegar a mi correo, señor Belandio. Sí. Perfecto, yo le puedo hacer llegar la información que usted considere, porque toda esta investigación es con documentos, no hay lo que le digo, eh, por eso es tan seria, ¿no? porque es una es una investigación que se ha hecho con documentos desafortunadamente pues pues pues pues somos débiles porque las multinacionales y el Estado son muy fuertes incluso a mí me está acompañando en este la tipo de, del la Estado de la corrupción a mí en esta investigación me ha acompañado me ha asesorado por decirlo de alguna manera o son asesores míos Transparencia Internacional sí pues ellos ellos han conocido la información y ellos por ejemplo me dieron un informe me dice mire eh, Fabio, la defensa del Estado y de las multinacionales es una defensa retórica. La defensa no puede ser lo que dice Ecopetrol, Ecopet la defensa de Copetrol es que yo soy de Ecopetrol, yo no cumplo las normas bien, yo respeto la ley. No, tiene que responder eso. ¿Usted por qué vendió más petróleo que el que le correspondía? ¿Usted por qué vendió más gas? O sea, es, es con las pruebas. Usted no, no pidió los soportes de las ventas de las multinacionales, ¿no? Para sí. Poder... sí para poder claro. tener datos exactos. Claro, entonces, entonces el Estado y las multinacionales también se confabularon en este pleito para, digamos, eh, una, ser una defensa, eso, una defensa retórica. Y no, nosotros no hemos cometido ningún error. Eh, allá en el campo, la defensa es allá en el campo había unos sensores, unos medidores que estaban bien calibrados. Nosotros compramos, pagábamos empresas que hacían auditoría, eso está bien, eso todo está bien, no hay ningún problema, todo está bien. Y pues obviamente que eh, lo que uno quiere es que la justicia pues eh, vea los hechos, porque la información está presentada. Incluso uno se puede atrever a pensar que así como está presentada la información no se necesita ser ni geólogo, ni científico, ni abogado para entender. Es un, pro un proceso de sumas y restas. A usted le corresponde tanto. ¿Usted por qué vendió tanto? Ah, bueno, vamos, vamos a ir a un pequeño corte. Eh... Y vamos a regresar con usted para la parte final de esta entrevista, donde quiero que muy puntualmente eh, me entregue los números eh, finales donde quede demostrado a cuántos millones se eh, ascendió eh, la corrupción de estas multinacionales eh, y, y, y en qué va, digamos, el proceso eh, penal que se adelanta en el Tribunal eh, Administrativo del Casanare contra, contra las VIP contra Ecopetrol y contra el Ministerio de Minas, contra el Estado colombiano. Ya regresamos, eh, señor Belande. ¿Quieres pautar con nosotros? Creamos estrategias enfocadas en el fortalecimiento y diseño de herramientas comunicativas que permitan el reconocimiento, el posicionamiento, la proyección y la reputación constante de un producto, una marca, una entidad o un personaje público. Portal La Otra Voz Periodismo Libre Sigue www.laotravoz.com eh, eh, Don Fabio, bueno, acabamos acabamos de, de, de, de regresar ya con usted. Estamos nuevamente al aire en esta señal de La Otra Voz, periodismo libre, eh, con una denuncia pues, que es desconocida eh, para, la, para, para la mayoría de los colombianos, una denuncia que tiene que ver con una investigación de un grupo de geólogos de la Universidad Nacional que comenzaron en 1998 hasta el 2007 para evidenciar los abusos de las multinacionales en Colombia, la forma como Ecopetrol eh, destinó su participación en la exploración de, de petróleo y la forma como estas multinacionales, eh, Exxon, Texaco, Occidental, eh, abusaron de la confianza y de, de los contratos y nunca reportaron ni nunca llevaron controles eh, contables sobre la cantidad de, eh, de petróleo que, que exportaban, pero además sobre el incumplimiento en pago de regalías, en pago de impuestos y sobre la negligencia del Estado colombiano para investigar todos estos hechos. Eh, por favor, continúe, eh, señor Belández. Compartir la tabla. Aló, por favor, hábleme más duro, no lo escucho. No lo estoy escuchando, ¿me escucha sí. usted? Ya, es que estoy poniendo aquí... Quiero, quiero ya es que vea uh, las tablitas que me voy a permitir mostrar rápidamente. Sí. Ya, bueno. Entonces, eh, pues, pues quería para, para, para, para el ejercicio final, eh, digamos, una de las formas que voy a mostrar así muy muy rápidamente... Pero más concreto, por favor. Sí, es lo, es lo del CASI. ¿sí? Entonces, habían dos cosas del gas. Una es que las actas de liquidación dicen cuál es la producción de gas, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se pagó de regalías. Entonces, aquí pues por, estoy mostrando pues que el señor juez considera que no hay problema en el gas. ¿Sí? Y que no hay problema, no hay problema en esto. Entonces, esta información es la que quería mostrar. No sé si la pueda mostrar más grande si usted la puede ver ahí un momentico. ¿Usted nos va leyendo, por favor, un ejemplo nada más para...? Sí, Porque un esto ejemplo. Estos ya son datos técnicos que... Con un ejemplo yo creo que es suficiente. Con un ¿no? ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el gas entonces tenemos año por año. ¿sí? Estas son las actas de liquidación. Entonces tenemos el campo, el contrato, el gas al municipio que le corresponde la producción en, un, en millones de, en, en, de, de, de, de pies cúbicos, el porcentaje que había regalía y mes a mes. Entonces aquí sale el consolidado. Esa fue la información que se pagó. ¿sí? Aquí en esto vienen las facturas de venta de gas que presentaron las multinacionales en medio magnético. Ese es el ejercicio que tengo para, todo, para todos los años. ¿sí? ¿Sí? En el tema petrolero. en el en el y en, Voy a mostrar en el gas. Y ahora muestro en el tema petrolero. De tal forma que aquí la empresa vendió 300% más de lo que le correspondía. Aquí vendió 313, aquí 347. Entonces, para todos los años. Aquí, por ejemplo, vendió 321. Entonces, aquí está, por ejemplo, lo que produjo el campo, lo que le correspondía a la empresa, lo que vendió y la diferencia esta parte de aquí, diferencia, fue lo que no pagaron regalías. Y obviamente, pues, la justicia colombiana dice que no hay problema, ¿sí?, cuando es una cosa de abulto. Así está presentado, mira, para todos los años. Yo le voy a mandar ese archivo. Ah, no, yo creo que le ha mandado ese archivo para que usted lo mire. Sí, señor. Entonces, eso lo que significa es pues que las regalías están mal pagas porque hubo una mayor producción que no pagó impuestos ni regalías, ¿sí? Entonces, a grosso modo, a grosso modo, a grosso modo, me voy a permitir mostrar acá, ¿vale? esta parte. Entonces, si tomamos en cuenta las actas de liquidación del Ministerio de Minas, esto es lo legal, lo que menos vale... La participación por los contratos entre las partes y las facturas de venta, es decir, si comparamos las facturas de venta con lo que los tipos vendieron por sus facturas, hubo 813 mil millones de pesos en ese caso que no pagaron impuestos. Hace un billón de pesos para Hace la época. Un de pesos para la época, sin intereses. Y las regalías que dejaron de pagar sin intereses son 162 mil por ese lado. Pero si es de, las, de los estados financieros de las multinacionales, si es de los estados financieros de las multinacionales, hubo 3 billones de pesos que no le pagaron impuestos a las, al Estado colombiano y hubo 683 mil millones de pesos que no pagaron de regalía. Esto es la información del representante legal de la VP en Londres que certificó que la información sí era de ellos. Exactamente. Bueno, entonces, ahora vengo con el petróleo. Entonces, solamente, pues, es... Para terminar, para redondear. Para redondear, sí. Entonces, para redondear, para redondear, entonces vienen, vienen las tablitas. Lo del petróleo es mucho más, porque eso sí, sí es la parte, la parte, la parte extraordinaria, sí. Esa es la parte extraordinaria. Aquí voy a mostrar, esto es una, una, una partecita que pasé de lo que publican lo, las multinacionales en sus páginas web. Ahí está la información. Ahí está la información. Publiqué unas. Tomado, esto es del expediente, esto todo está en el expediente. Y esta es la prueba del consulado de Londres, donde el representante legal de B.P. en Londres está diciendo que sí, mire. Mire confirmo que es una copia, dice de tipo, real de un documento de BP, es un extracto del informe anual y las cuentas anuales de BP y PLC. Esto lo, lo trajeron en el consulado y lo mandaron documentos que están en el expediente. Para todos los años dice que sí, pero obviamente que la justicia colombiana dice que fue que se pudieron equivocar. Entonces, pues ahí sí queda uno con, con la soga al cuello, como se dice, porque, porque... Una equivocación de buena fe. No, no no por, ser millones, por millones de, por, de, de pesos. A su ahí país. está, ahí está el pasaporte, todos los datos, los datos. Entonces, entonces, los tipos, por ejemplo, tenían, tenían. Nos quedan, nos quedan aproximadamente tres minutos para, poder, no, Dios por Dios favor, redondemos sí. la, la información. sí. Entonces, mira, regalías no pagadas por VP, diferencia entre producción de peritaje técnico versus actas de liquidación. Entonces, VP debe 318 mil millones de pesos. Las otras, las otras multinacionales. Es más, 1 billón 384 mil. Eh, por ese lado, ¿no? Porque son sí. por varias fuentes. Triton, 11 mil 400. Si es el peritaje técnico versus las actas de liquidación de regalías, la VP... Es otra fuente, 5 mil, la otra 5 mil, la otra 5 mil, Ecopetrol 20 mil millones de pesos. Si es eh, regalías no pagadas de petróleo por los inventarios, sí entonces sí. Eh, la, la BP 436 mil millones, TESMA 248 mil, BP 102 mil millones, Ecopetróleo y Minas 1 billón 191 mil millones de pesos. ¿Entenderá usted la magnitud de lo que esto significa? ¿Sí? De lo que esto significa. Las empresas petroleras, como no, entonces, no llevaban inventarios, entregaron un modelo de inventario que es este. Este fue el que entregaron las multinacionales. Un modelo de inventarios, un modelo de inventarios entregado por BIP en el peritaje. Y resulta que es un inventario que es, que es falso porque ellos entregan unas facturas de compra de petróleo y en un inventario final, en un inventario final, si hay compras, tienen que estar incluidas para que salga el inventario. Y obviamente que en el, en el modelo, porque ellos entregan es un modelo, y resulta que el inventario de una empresa no es un modelo, es un documento que tiene que estar registrado en su contabilidad. O sea, falsedad. Hay como seis pruebas de que eso... De o sea, que eso es un delito que se llama falsedad en documento privado. No, exactamente. Falsedad en documento privado. Entonces, aquí se les reconstruye los inventarios. Sí, Y resulta que los inventarios con la información que entregaron las multinacionales, que entregó Ecopetrol, que entregó el Ministerio de Minas, que entregaron el peritaje técnico, entonces da unos inventarios reales, en el cual uno parte de un inventario inicial que es certificado por la empresa auditora Ernest Sanyón, más... Compras más participación menos venta para que dé el inventario final y resulta que salen inventarios negativos, o sea, falsedad, falsedad, porque no pueden haber inventarios negativos porque una empresa no puede vender más petróleo sí. del que tiene. O sea, nos, eso es falsedad y falsedad y ahí es donde salen esas diferencias. Nos quedan, nos quedan, nos quedan ya dos minutos, por favor, vamos a redondear eh, finalmente. Vuelvo y le pregunto eh, la pregunta que le hice inicialmente. ¿Qué esperan ustedes eh, como fallo del, del, del Tribunal Administrativo del Casanare? ¿Condenar, condenar al Estado eh, por, por hechos de las, de las multinacionales podría ser, lo veo difícil, eh, a ejercer, a ejercer algún tipo de, de, de denuncia o compulsar copias a... A, a los diferentes países a los que pertenecen las multinacionales también, por hechos ocurridos hace más de 15 años. ¿Qué, qué, qué busca esta acción de, de, de, de Ciudadana eh, con esta demanda interpuesta, concretamente? Pues lo que se busca es lo que se hizo desde el principio, es demandar a cada una de las multinacionales de acuerdo a su participación y al Estado colombiano de acuerdo a su participación. Y que estas mayores cantidades de hidrocarburos líquidos y gaseosos que ellos obtuvieron y que está demostrado, pues que paguen los impuestos, pues los impuestos es posible que hayan precluido, pero es un delito. Y que pero mi pregunta es, perdón, lo interrumpo, ¿esto no tendría que hacerse a través de un organismo internacional, de un tribunal internacional? Pues, pues es posible que se haga, pero pues lo estamos haciendo ante la justicia colombiana que es en la, pues inicial, en la que creemos. La, la justicia tiene los argumentos, tiene 16 años, tiene un expediente donde está procesada la información. Lo que sucede es que desafortunadamente pues la justicia hasta ahora no, no ha no, de pronto no ha entendido o no ha querido hacer justicia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si está demandadas las multinacionales, están demandadas, fue aceptada la demanda, ha habido pruebas en Londres, las empresas han trabajado, el juez no puede exonerar a las empresas y cargarle la responsabilidad solo al Estado. El juez en primera instancia sacó un fallo donde condena no a las multinacionales, sino al Estado colombiano, a pagar como 4.500 millones de pesos. Es un fallo, pues... Irrisorio. No, no tiene lógica, es ilógico, ¿sí? ¿sí? Pero él no puede exonerar a las empresas, pues que fueron las que cogieron el petróleo. Tiene sí, que... Tiene, tiene, en tiene este que... orden de ideas, que, si le entiendo, ustedes lo que están esperando es que el juez eh, condene a las multinacionales y le diga al Estado colombiano, podría ser, usted me corrige que, que, que a través de su Cancillería o a través eh, de, la, de la que busquen un, un, una, una figura jurídica posible para demandar internacionalmente a esas multinacionales? Pues es posible que haya otro camino, ¿no? Pues en eso estamos tratando de, de, de analizar, pero no nos queremos en... ¿esto podría, el ser, esto podría ser viable, perdón, lo interrumpo, esto podría ser viable en un gobierno de cambio como el actual. Pues yo he querido donde, tener algo. Donde yo precisamente, he querido... donde precisamente eh, se ha criticado la, eh, la, la forma como ha trabajado Ecopetrol y la forma como ha trabajado el Ministerio de, de Minas y Energía en los gobiernos pasados y eh, busca una transición a otra forma de, de energías. Entonces yo creo que podría, ustedes ya le, esta, esta, esta demanda, esta acción... En, Interpuesta en el Tribunal Administrativo, ¿la conoce el gobierno Gustavo Petro? Pues yo supongo que sí la conoce. Yo estaba tratando de hacer algún acercamiento, digamos, con la ministra de Minas o con la directora de la Defensa Jurídica del Estado pero realmente pues no ha sido posible, pues los gobiernos, los funcionarios están muy ocupados. Pero qué es lo que yo quiero, y si ustedes me pueden ayudar, es tener la oportunidad de, de exponerlo, de exponer el tema, que no es fácil, es muy denso, tiene mucha información, las multinacionales contaminaron el expediente, le metieron... 40.000, mil, mil folios de basura, entonces eso también hace muy difícil que un juez, que, que un tribunal lean todo ese poco de basura, pero la información está procesada, todos sí. son tablas, tablas, tablas, donde está toda la información, dónde es la fuente, en, qué, en, en dónde está, y, y, y es fácil, o sea, en el fondo, el ejercicio no es difícil, pero es un ejercicio que le puede servir al Estado actual, que tiene... Una orientación en la cual yo me identifico que tiene una, una, una perspectiva mejor y que le sirva para poder conocer cómo es que se ha manejado y cómo se va a manejar más de aquí en adelante el sector minero en el país. Bueno, es, una, Mario, es una herramienta útil para el Estado. Ha terminado el tiempo lamentablemente, eh, pero bueno, este es un llamado importante que hace el geólogo Fabio velandia de la Universidad Nacional de sobre esta investigación de corrupción de las eh, grandes multinacionales que estuvieron desde el año 1998 hasta el do, año 2007 en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, explotando mayor cantidad de barriles de petróleo anualmente, mensualmente y anualmente, por los cuales jamás reportaron eh, impuestos, jamás no fueron reportados, jamás eh, pagaron impuestos y tampoco pagaron regalías a los municipios eh, y de las zonas donde donde principalmente es, es, exploraban en ese momento los grandes eh, yacimientos petroleros como Pusiana. Eh, esperamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro la ministra de Minas y Energía y de eh, vean esta entrevista con usted eh, usted se está tratando de comunicar con la ministra y eh, logre eh, exponer esta investigación y mirar a ver eh, de qué forma se puede interponer, si da lugar a eso, una reclamación del gobierno nacional, del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro a las multinacionales en, en Estados Unidos y, y Londres, Inglaterra, la BP, la Texas eh, Occidental, para eh, recuperar en parte, si da lugar, eh, estos recursos eh, que fueron, digamos que robados por llamarlo popularmente, por las grandes eh, eh, multinacionales en territorio colombiano durante, repito, 1998 a 2007, tiempo de la investigación. Algo para terminar eh, finalmente, señor Bel Belandi. No, pues le, le, les agradezco pues, que me den la oportunidad de exponer y estoy dispuesto, donde ustedes lo consideren, a explicarlo, Alguna, algo que no se ha entendido, el, el, el, el, la información es, es, es harta, pero está procesada, ¿no? Esa es la ventaja, todo está procesado y, y así como está procesado es fácil de entenderla, ¿sí? Bueno, vale. por... gracias, eh, le recuerdo por favor enviarme a mi correo estos documentos eh, que nos compartió acá y eh, quedamos pendientes para un, en un futuro cercano mirar cuál es el fallo. Eh, si se produce eh, el fallo del Tribunal Administrativo del Casanare sobre, sobre esta reclamación interpuesta por, por los peritos de la Universidad Nacional para el tema. Una, eh, gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un saludo. Portal La Otra Voz Periodismo Libre Sigue www.laotravoz.com Saquen media horita de ahí.